Matuzo ya lleva eh, ya lleva un D, DNA DNA este para empezar pues del padre y el padre lleva ese DNA por sus padres y así se va la cadena eh, pero cómo se forma ese DNA ese DNA se forma cuando nacemos eh, vamos a irnos desde atrás desde el principio de cómo se formó eh, el cerebro y el DNA cuando nacemos, este, los canales en el cerebro eh, son canales eh, que se conectan a, neuro, a, a neuronas. Entonces, cu eh, cuando nacemos, digamos, el, yo soy el primero que ha nacido en existencia. ¿verdad? Mis canales están limpios. Eh, son este, pasan energía, mis canales a las neuronas. Son energía, energía pura, energía cósmica. Eso es así como, digamos, eh, como los, los seres despertados. Entonces, en cuanto veo algo y le doy una interpretación, empiezan a hacer una programación, una imagen de cómo, es, de cómo son las cosas, la vida, la gente, los animales, el cielo, todo lo que existe a mi alrededor. Y en, eh, en cuanto pues empiezo a tener experiencias, entonces le doy interpretación y se empiezan a formar más neuronas que, que pasan información, basado en la información. Se informa, eh, esos canales se van pasando a las hormonas, a las hormonas. Entonces, este, cuando escucho algo, verdad, cuando escucho algo eh, o veo algo, se van creando... Y les doy interpretación o me dicen algo ya interpretado y yo lo acepto como realidad, que es verdad. Entonces se van formando más, más información, más hormonas que van este, transmitiendo sobre canales a otras hormonas. Entonces, este, cuando es la hora de tomar una decisión, el cerebro eh, empieza a recoger información de las hormonas basado a las a las experiencias, a lo que hemos escuchado o a lo, que, a lo que hemos visto y le damos el significado. Cuando tomamos una decisión, esas neuronas ya recolectadas avientan el data, recogemos el data. Y eso es la decisión que tomamos basado en lo que ya tenemos grabado en el cerebro. Entonces, uh, para vestirnos bien nosotros, en verdad este... Tenemos que empezar a. Si, si yo soy un pordiosero, ¿verdad? Si yo soy un pordiosero, ¿por qué? Porque tengo todas las hormonas en mi cerebro con información, con data, de puras interpretaciones, pobres quedado en el pasado. Tengo mi data, mis hormonas, mis, perdón, mis neuronas, las tengo pobres basado a las programaciones de, de lo que yo he visto, lo que he pensado. Lo que la gente me ha dicho, lo que yo he escuchado, lo que yo he tocado. Entonces, digamos, tengo un edificio lleno en mi cerebro. Un edificio de programaciones pobres. Y por lo tanto, el pensamiento, todo lo que es manifestado afuera, viene por dentro primero. Es la raíz, lo de adentro. Entonces, si yo soy una persona, digamos, eh, que, que no me he visto bien, me he visto pobremente... Eso es porque eso ya lo tengo por dentro. Y viceversa, cuando una persona se viste muy bien, es porque ha tenido programaciones, interpretaciones muy buenas. De integridad. De limpieza. De belleza. De poder. Entonces, cuando una persona se viste una persona se puede identificar cómo es lo que piensa la memoria que tiene por dentro, su data en el cerebro, sus edificios por dentro. Se puede ver la manera que se viste la persona. Y no es solamente decir, ya me voy a empezar a vestir bien, porque bien uno lo puede hacer, pero como ya tiene una programación en el cerebro, neuronas y canales que se juntan, cuando uno pasa algo en vestirse, en, en hablar, en decidir, se juntan basado al data que tuvimos en el pasado, que hemos tenido desde que somos niños. Y si mi data es pobre, aunque yo diga, me voy a vestir una semana o dos bien, vuelvo a caer otra vez, basado a la información que ya tengo en mi cerebro. Entonces, es verdad, hay que, vestir, hay, hay que vestirnos bien. El vestirnos bien nos hace, nos hace vernos bien en el espejo, nos hace tener buenas interpretaciones, nos empieza las neuronas a, a recolectar nueva información. La gente nos empieza a decir cosas buenas porque nos vemos bien. Nuestro, nuestro autoestima empieza a subir. Empezamos a recolectar mejor información en el cerebro. Y si, lo for si nos, eh, cuando, cuando llega la hora que de debemos de tomar una decisión, entonces ya creamos nuevas hormonas en el cerebro, nueva información. Y cuando llega la hora de decidir, tomamos buenas decisiones. Es como un círculo vicioso. Eh, pero detrás de todo esto es creer que se puede Segundo es la persistencia y tercero es la acción, entonces todos en verdad nos podemos convertir si, si nos vestimos mal y no queremos, nos damos cuenta de esto y queremos una vida mejor, la fabulosa vida del ser humano que nos merecemos, entonces usamos, empezamos a creer que podemos, empezamos a usar la persistencia, tomamos acción. Hasta que se crean nuevas neuronas y ya nos convertimos naturales. Personas limpias, disciplinadas, que nos vemos bien. Y el círculo, el nuevo círculo se empieza a cerrar. El autoestima se nos empieza a subir, la gente nos empieza a decir cosas bonitas. Empezamos a ver lo bello de la vida. Y empezamos a sernos exitosos. Seguimos así y eso se convierte como una, digamos, se convierte como una bola de hielo, de nieve. La, la deja subir una bolita de nieve desde la montaña y la bola crece. Y todo lo que hagamos constantemente, que lo sigamos haciendo con persistencia, lo que sea, para negativo, negativo, crece. Entonces, pues sí, decidimos nosotros qué tipo de vida queramos, queremos llevar. El creer es poder. entonces pues vamos a empezar para los que tenemos información data pues mediana o pobre debemos darnos cuenta de que se puede cambiar nosotros tenemos el control de nuestra mente empezar a, vertir, a vestirnos bien empezar a recolectar nueva información en, las, en, en neuronas Empezar a hacer bu eh, buenas decisiones y empezar a tener la fabulosa vida del ser humano que nos merecemos.